Lo primero que le tengo que comentar es que tanto la artrosis como las desviaciones de columna, en el caso que está diciendo de la desviación de la cadera, no son causa de dolor de espalda, con lo que eso es un tema que se puede solucionar. Para solucionar el, el, dolor, de, el dolor de espalda, lo que primero que tenemos que saber es cómo es su dolor de espalda, porque el dolor de espalda es complejo, puede ser un dolor de espalda que le produzca una incapacidad y que tenga dificultad para llevar su vida normal, con lo que eso le produce digamos, una, una situación más compleja. Eh, nuestra eh, experiencia es que con una buena historia y una buena exploración física aquí podemos hacer que la persona, eh, a través de su participación directa y activa en el tratamiento, consigamos que vaya mejorando su situación. No hay ningún tratamiento, eh, digamos, maravilloso ni mágico, pero sí que es verdad que si la persona es bien estudiada y es bien estimulada en los tratamientos modernos, en muchos casos eso es solucionable.